¡Hola Fiferos! Yo soy Cerecero y ya llegó el equipo de la semana número 8 a Foot 17 Esta semana llegaron super corredores a todo el equipo. ¡Vamos a conocerlo! ¡Qué equipazo se armó! En la defensa tenemos a Tim Howard, este super portero pelonzazo que jugará en Europa de Estados Unidos y al que vamos a enfrentar este 11 de noviembre allá en Columbus. Ojalá te ganemos Tim Howard. También está Kevin Vogt, del Hoffenheim y Lisandro López del Benfica Que empataron de último minuto contra el Porto Allá en la Liga Portuguesa En el medio campo tenemos al nuevo fichaje de la Juventus Miralem Pjanic de la Serie A También está la Torre de Ébano Si sí, me estoy refiriendo a Salomón Calú del Hertha Berlín Y está también Budavu, Este tipo que es un jugadorazo Un gran prospecto del Montpellier Allá en la Liga A Y en la delantera esto es una fiesta Esto es una... Cosa impresionante, son jugadores rapidísimos, adelantan este equipo de la semana Tenemos nada más y nada menos que a Salah, este tipo de la Roma que corre como loco también está Roberto Firmino de Liverpool que es un delantero bastante sólido Y estos dos cracks no tengo palabras para describirlo, no me alcanza el español para poder decir lo rápido que son Vean nada más las estadísticas de Abaume Yang y Gareth Bale, dos bestias auténticamente que aparecen en este Ultimate Team número 8 Y es una locura a este equipo de la semana lo completan grandes jugadores como Icardi, Mauro Icardi del Inter de Milán, también está Jovinko que está jugando ahí en el Toronto en la MLS y Pedrito que lo extrañamos en el Barcelona pero está en el Chelsea. Este fue el equipo de la semana número 8 y no sé qué tengo que hacer Píferos para que se pongan a abrir packs este es un equipazo, tienen a Boumeyang, a Gareth Bale, a Salomón Calú, a Salá, de la Roma, es impresionante, esta es una fiesta gigante. Si le sale a alguno de estos jugadores en packs, por favor avísenme aquí abajo en un comentario. Pues bien fiferos, yo soy Cerecero y recuérdenlo, cuando te sale Gareth Bale el Correcaminos y Jean-Pierre Boumeyang Speedy González en el equipo de la semana, ¡FIFA la vida!